Easy music, try it within. cosas locas que pasan en la fiesta fúmele y fúmele ay no se viene lo bueno pero no se aloquen por favor la atención con esta canción pero muchas gracias a todos los quiero mucho y que siga la fiesta Hola, a todos. Pues suena chido. El 2 de noviembre.